Hola, en este video voy a explicar las opciones que tenemos disponibles para generar cobros masivos programados ¿ya? Los cobros masivos programados son básicamente el cobro recurrente de algo con cierta frecuencia Entonces, Supongamos que todos los meses cobramos algo o todos los años cobramos algo a nuestros clientes Podemos programar de que ese cobro se haga de manera automática si tenemos 3 o 4 clientes obviamente eh, da lo mismo hacerlo automático o, o, o, o hacerlo manual ¿ya? Pero si tenemos por ejemplo 10, 20 o 100 clientes Obviamente con 100 clientes cobrar lo mismo todos los meses o lo mismo toda la semana o lo mismo todos los años Dependiendo de la frecuencia que tengamos es bastante tedioso Entonces para eso está la opción de utilizar cobros masivos programados Los cobros masivos programados básicamente lo que generan son cobros ¿ya? Los mismos cobros que ya vimos en otro video Cobros que pueden estar asociados a documentos temporales, o sea, cotizaciones o documentos reales, documentos emitidos. ¿ya? Entonces, es básicamente los mismos cobros que ya explicamos antes, pero generados de forma masiva, o sea, generados muchos automáticamente. ¿ya? Para eso, debemos dirigirnos a eh, cobros masivos. Y acá nosotros podemos crear cobros masivos. En este caso, yo voy a explicar el que ya tengo, el escenario que tengo creado. ¿ya? Entonces, eh, lo que podemos hacer acá es. Editar este cobro masivo, que sería el equivalente a cuando lo estemos creando. Entonces, si nosotros lo editamos, y vamos a ver varias opciones, que son las que voy a comentar. Bueno, en este caso el código no se puede cambiar porque estoy editándolo, no creándolo. Si lo estuviéramos creando, tenemos que asignar un código interno al cobro. ¿Ya? Ese es el código para poder identificarlo dentro del contribuyente. Una glosa del cobro. Una frecuencia. ¿Ya? Aquí la frecuencia tenemos cuatro opciones, puede ser anual, el cobro mensual, semanal o incluso diaria es muy probable que la opción di diaria nadie la use, pero existe tenemos la opción de colocar un vencimiento, o sea a los cuantos días de emitido el cobro, este vence supongamos que el cobro tiene fecha de emisión el 1 si colocamos que el vencimiento es 4 significa significar que el día 5 va a vencer, o sea 4 días después de la emisión entonces, en este caso el cobro sería emisión 1, vencimiento del 5. Tenemos la posibilidad de especificar si queremos que el cobro se emita o no de manera automática. ¿ya? Esta opción por ahora es casi obligatoria dejarlo de manera eh, automática, ¿ya? porque en el fondo si colocan que no quieren que sea automático, los cobros no se van a generar. ¿ya? Eh, en el futuro... Eh, la idea es poder implementar, por ejemplo, una emisión manual a través de la página de los cobros O sea, en el fondo que los cobros se generen eh, haciendo clic en un botón Pero eh, bajo demanda, o sea, en el fondo que el usuario elija cuando los quiera crear O incluso poder hacerlo a través de servicios web Entonces, Pero por ahora la opción tendría que estar en, en sí En que se quiere crear de manera eh, automática ya, ya que eso es lo que está funcionando actualmente Pero como muchas funcionalidades se dejan con la opción ya lista para el uso futuro tenemos la opción de eh, poder emitir el cobro el mismo día del documento o antes ¿ya? aquí hacemos una, una diferencia entre la fecha del cobro y la fecha del documento que se va a generar la fecha del documento que se va a generar es la fecha de emisión final que va a tener el documento la fecha del cobro puede ser distinta y puede ser el mismo día de la fecha del documento o puede ser antes esto nos permite, por ejemplo, si tenemos un cobro que es para el primero de, eh, del mes Podemos generarlo un día antes. O sea, suponiendo que el cobro es para el 1 de enero de 2017, si seleccionamos la opción emitir antes en 1, el cobro se va a generar el 31 de diciembre de 2016. ¿Bien? Eh, importante que este emitir antes no afecte el vencimiento, ya que el vencimiento tiene que ver con la fecha de emisión del documento. ya No cuando se emite el cobro, que insisto, son fechas diferentes. Entonces, en este caso, emitir el mismo día el documento. Tenemos la opción de envío automático. Ya, esto me, esto, esta opción sí funciona y permite definir si queremos que una vez generado el cobro se envíe automáticamente o no por correo al receptor ya. algunos de ustedes pueden querer que el envío salga de manera automática u otros pueden querer que no salga de manera automática porque por ejemplo quieren revisar que los cobros se hayan generado bien antes de ser enviados en el caso que elijan que sí se envíe automáticamente el cobro se genera y se manda al cliente y lo único que esperan es el pago y si adicionalmente tienen configurado los pagos en línea que vimos en otro video, pueden esperar Ahí el pago se ha realizado y entra a todo el ciclo que vimos anteriormente. Si ustedes eligen no enviar de manera automática, tendrán que enviarles de manera manual los documentos. Eso es importante. La siguiente opción nos permite definir qué tipo de servicio es. Eh, si es que es un servicio periódico. En general, estos, como son cobros recurrentes, son servicios periódicos. Ustedes pueden elegir no informarlo, si no quisieran informarse de los impuestos internos, o pueden elegir informarlo. En cuyo caso puede ser servicio periódico domiciliario o no domiciliario. ¿Ya? Es súper importante, sí, que los servicios periódicos domiciliarios son aquellos identificados en, en cierto instructivo, ya, no es llegar y decir que cualquiera es un servicio periódico domiciliario. Por ejemplo, el servicio de libre de T de un servicio periódico, pero no domiciliario, ya que es una aplicación web eh, el servicio. Si ustedes colocan servicios periódicos eh, ya sea domiciliario o no domiciliario se va a generar aparte del indicador del tipo de servicio un periodo de cobro ¿ya? y el periodo de cobro va a ser dependiendo de la frecuencia desde la fecha de emisión por ejemplo, si la frecuencia es un mes va a ser desde la fecha de emisión hacia adelante o un mes hacia atrás desde la fecha de emisión ¿ya? ¿cómo elijo si quiero que sea hacia adelante o hacia atrás? con la opción anticipado ¿ya? entonces por ejemplo si la fecha de emisión es el 1 de, eh, en este caso de enero de 2017, el servicio es periódico no domiciliario y es un cobro anticipado, significa que el periodo que va a ir en el documento va a ser del 1 de enero al 31 de enero. En el caso que el cobro no sea anticipado y la fecha de emisión del cobro sea primero de enero, el cobro se va a generar con primero de diciembre a 31 de diciembre. Lo dejamos en anticipado. Luego podemos definir si el cobro está activo o no. Y finalmente la parte más importante que es definir qué cosa es lo que vamos a cobrar en este cobro. ¿ya? Recuerden que al ser cobro automático tenemos que poder decirle al sistema qué es lo que queremos cobrar. ¿ya? Eh, acá lo, los, se deben colocar los ítems previamente codificados en el sistema. ¿Ya? en algún otro video hemos explicado ya cómo eh, agregar ítems al mantenedor de ítems de servicio o producto pueden revisar ese vídeo porque es súper importante que los productos estén creados previamente antes de ser ingresado acá automáticamente cuando usted agrega un ítem se coloca el código INT1, el código estándar que se está utilizando actualmente nuevamente esto es eh, porque está, se permite agregarlo ahí porque está pensado para uso futuro en el futuro podríamos soportar otros códigos por ahora, en general, siempre va a ser int 1 Y lo que sí va después es el código del producto o servicio, en este caso que estamos cobrando mensualmente, si es opcional o no. ¿Ya? Pueden haber cobros que tienen una parte que es obligatoria siempre o partes que son opcionales. Entonces, en ese caso pueden indicarlo. Y tenemos la descripción. ¿Ya? Acá, para la descripción, tenemos tres posibles valores. Lo primero es dejarlo en blanco. Si se deja en blanco la descripción se va a copiar la descripción del ítem eh, que esté en nuestro mantenedor de ítems la siguiente opción es colocar una descripción nueva entonces nueva descripción y en ese caso no se usa la descripción del ítem sino que se va a utilizar esta y la otra opción que tenemos es utilizar unas variables o macros que en este caso son las que están acá que nos van a permitir eh, hacer una descripción variable hasta ahora las únicas variables que existen son las siguientes Desk, las variables van entre llaves. Desk va a ser reemplazado por la descrip descripción original del ítem. O sea, en el fondo la descripción que está en el mantenedor del ítem. Luego tenemos la variable mes, que se va, va a ser el mes en, en texto eh, sacado a partir de la fecha de emisión del documento. Y año, que va a ser el año numérico a partir de la fecha de emisión del documento. De esa forma podemos crear descripciones que indiquen el mes y el año, por ejemplo, que se está eh, cobrando. O simplemente podemos no utilizarla y dejar la opción original o cambiar otra cosa como lo que podemos ver acá abajo. Ya. Luego debemos colocar la cantidad que se va a cobrar. La cantidad es súper importante. ¿Por qué? Porque si la cantidad es distinta de 0, se utiliza. Si la cantidad es 0, no se utiliza. ¿Ya? ¿Por qué la cantidad podría ser cero? Porque la cantidad podría ser variable. ¿Ya? De hecho, en este caso, si ustedes ven, esto está representando el cobro del servicio de facturación. Tenemos una base, que es la, el cobro del DTE Plus, que es fija, que es 1. Se cobra una unidad de ese servicio. Pero tenemos el cobro extra por documento recibido o emitido que en este caso está en cero. ¿y por qué está en cero? porque ese valor es variable por cada uno de los cobros programados de los receptores vamos a ver en los receptores ahora que ese, ese número va cambiando y así se genera un cobro eh, masivo ahora, este cobro masivo, si ustedes se fijan lo único que hace es definir un cobro pero todavía no hemos indicado a quién le vamos a cobrar que eso es lo que vamos a explicar ahora si volvemos al listado de cobros y nos vamos a la lupa y con esto ingresamos ahora al cobro, en este caso específico de TE plus y acá tenemos el listado de cada uno de los receptores a los que les queremos cobrar, entonces acá también vamos a ver la opción de editar y podemos ver nuevamente que el root en este caso no lo podemos cambiar porque eh, ya está ingresado si fuera un ingreso nuevo podríamos eh, cambiarlo y tenemos que digitarlo eh, la primera opción que tenemos después del root es el tipo de documento que vamos a generar en este a este receptor por este cobro. la opción en este caso son generar una factura afecta, exenta, boleta afecta o boleta exenta. O sea, podemos generar cualquiera de esos cuatro documentos para este receptor, para este cobro. ¿Ya? En un cobro masivo, no todos los receptores necesariamente van a querer factura o todos van a querer eh, boleta. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la opción de elegir qué cosa lo que queremos eh, emitirle al eh, receptor. ¿Ya? Tenemos la opción de generar el documento real. Esto nos permite definir si para este receptor, cuando se genere el cobro, debemos generar inmediatamente, por ejemplo, la factura real o generamos solo la cotización. ¿Ya? Yo recomiendo que aquellos, eh, bueno, eso depende de cada uno de ustedes y de los procesos que tengan, pero la recomendación es que si tienen un cliente que no saben si le va a pagar, no generen los documentos reales o... Eh, traten de evitarlo, ¿Por qué? Porque si un día un cliente no les paga, van a tener que hacer notas de crédito para anular esos documentos reales. Eso lo más simple, lo más eh, fácil, sería no generar documentos reales, solamente generar cotizaciones y una vez que las cotizaciones son pagadas, ahí se generan los documentos reales. ¿Ya? Pero si tienen algún cliente que les pide el documento real para poder pagarle, ustedes pueden generar directamente acá en el cobro el documento real. Eh, y de esa forma, cuando se genere el cobro masivo programado, se va a generar el documento real y lo que se le va a enviar al cliente es la factura real o la boleta real, en el caso que tuvieran programa boleta. ¿ya? Lo que está a continuación es la fecha del siguiente cobro. Entonces acá está definido cuál es el siguiente cobro. Obviamente este valor se va actualizando cuando se pagan. ¿ya? Cuando usted hacen el pago de un cobro masivo programado, este, esta, esta fecha se actualiza automáticamente. Eh, ¿A cuándo se actualiza? A la siguiente fecha según la frecuencia. O sea, si en este caso el cobro es el 21 de enero, y este cobro era mensual y lo pagamos el siguiente cobro es el 21 de febrero distinto de si fuera anual o si fuera mensual después tenemos la opción de dedicarse si este cobro para este receptor, está activo o no y finalmente la parte de los ítems si ustedes se fijan en este caso el ítem de PLUS no está ¿y por qué no está? porque ese ítem ese se toma del de cobro masivo ¿acá cuál ítem va? bueno, podemos sobreescribir eventualmente si quisiéramos la configuración de eh, del DT plus por ejemplo porque queremos darle un 10% de descuento a este receptor ¿Sí? si quisiéramos darle un descuento o por ejemplo un descuento de peso de mil pesos podríamos hacerlo acá ¿Sí? en el caso que no queremos modificar el ítem que es obligatorio y que ya tiene la cantidad definida en el cobro masivo podemos omitirlo, no es obligatorio colocarlo, ¿cuál es? Sí deberíamos colocar los que son variables. Recuerden que el DTE-Plus-E era un cobro variable porque tenía la cantidad en cero. Entonces acá sí está la cantidad verdadera. Y en este caso, para este receptor, la cantidad de 7500. Se va a habilitar un servicio web que va a permitir modificar estas cantidades de manera masiva a través de un servicio. Así aquellos que tengan un software propio van a poder conectar su software al sistema de cobro de LibreTE y poder actualizar desde su sistema masivamente esas cantidades para que no tengan que digitarla acá en el sistema ¿Ya? en el caso de aquellos que no tengan software propio y tengan cobros que sean variables van a tener que editar los cobros y eh, modificar las cantidades de acuerdo a lo que corresponda bueno y con eso eh, estamos agregando un receptor para un documento el sistema de, de cobros masivos genera todos los días en la noche los cobros o sea, si ustedes generan un cobro hoy día, ese cobro, para que se emita mañana, ese cobro mañana se va a generar. Bueno, obviamente depende de cuándo decidieron que se publicara, la fecha del siguiente cobro, etc. Bueno, si tienen más consultas sobre este módulo o tienen algunas sugerencias que son todas bienvenidas como siempre, recuerdan escribir a libre.asco.cl. Muchas gracias.